Vamos a ir entonces a las escrituras y, por favor, usted va a buscar el libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien. Gracias, hijo. Entonces, la escritura... Nosotros que hemos venido viendo la, la estudiando este libro de Oseas, vemos precisamente que dentro de Oseas se menciona, por ejemplo, la infidelidad de Israel. Se menciona cómo Dios los había bendecido y cómo el pueblo de Israel hablaba, como de, de, de, de si los triunfos y las bendiciones que tenían hubieran sido por su propia mano. Como luego algo mucho peor es que comienzan a darle la gloria y la honra a otros dioses como ellos comienzan a llevar ciertos sacrificios a otros dioses que no eran el Dios que los había guardado y que los había protegido. Y pues eh, usted y yo ya sabemos pues las consecuencias eh, que tiene el hecho de, de, de no guardar la honra de vida, inclusive en su propia casa, pues si sus hijos, si usted trabaja por sus hijos, si usted eh, está de sol a sol, eh, proveyendo para su casa y sus hijos, en lugar de darle la honra a usted, pues van y le dan la honra al vecino, le dan la honra a otras personas o a otros familiares que no es usted y lo honran a ellos sabiendo que usted es la persona que, que pues está haciendo todo el deber y el esfuerzo para que ellos puedan estar bien. Pues, lógicamente eso no va a traer una situación agradable en la casa. Y lo mismo sucedió aquí con el pueblo de, de Israel. Lo veíamos en el, en, la, en la enseñanza anterior. Y algo que Dios habla, dice Oseas 4.6, como lo leí ahora mi hijo, la versión Reina Valera, habla precisamente de que ellos fueron destruidos porque les faltó también conocimiento. Y no fue que les faltó conocimiento por la ignorancia en sí, porque de pronto es que ellos no tenían las herramientas, eh, no tenían allí el internet para poder consultar, como nosotros que tenemos el internet hoy, pero ellos sí tenían los sacerdotes, tenían el templo, tenían los escribas, tenían, bueno, una cantidad de recursos de poder preguntar, de poder ir a sus padres y que, y que les enseñaran acerca de Dios. Es decir, el conocimiento estaba. Entonces aquí cuando dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no es porque es que ellos no sabían leer. No es que porque ellos no sabían hablar, no es que porque ellos iban a la biblioteca y no encontraban los libros, no. Mira por qué dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, fue algo que en algún momento como que ellos dijeron, ah, pero eso para qué ir a la iglesia. Ah, Pues es que yo estoy bien, ya yo conozco eso de la Biblia, ya a mí me lo han enseñado. Ya yo para qué voy a ir a la iglesia, ya yo no necesito más. Entonces mira que... Eh, ah, una Biblia ahí. Ay, sí, yo por ahí ya he leído eso. No, yo los domingos escucho la enseñanza, yo para que voy a andar leyendo más la Biblia. Eso lo que a mí me digan, yo lo creo. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos comenzaron a desechar el conocimiento. Entonces, no era que es que no estuviera, era que el conocimiento estaba. Pero ellos comenzaron a ocuparse en otras cosas más importantes, comenzaron a sacar tiempo en otras cosas para ellos, mucho más prioritarias. Y tarde o temprano vino la destrucción y es algo que nos sucede también a nosotros como seres humanos en este tiempo. A veces creemos que porque ya hemos ido un par de veces a la iglesia, ya no necesitamos nada más. Ya lo conocemos todo, ya lo sabemos todo. Entonces viene el desechar el conocimiento, viene el creernos que ya la sabemos y de ahí en adelante no. Ya entonces no voy, no asisto, no me congrego y ya después le comenzamos a prestar el oído a otras fábulas y a otras historias. Y si no nos cuidamos podemos terminar en una doctrina de error y después terminar haciendo cosas que a Dios le desagradan y después de eso ya ni para el lado cristiano ni para ningún otro lado ya en el mundo completamente y hasta hay personas que ya después se vuelven ateas entonces no es que el instrumento no es que el conocimiento no estuviera lo que podemos mirar es que el conocimiento estaba claro que sí pero qué es lo que pasa que la, la gente ya comenzó a caer en esa actitud de ya ¡Ah! es ¡Ah, la Biblia Ah, es otro libro allí. ¿no? Después la leo cuando tenga tiempo. Ahorita estoy muy ocupado. Ah, es que ir a una consejería. Ah, es que dejar que oren por mí. Ah, es que no venga a ver. Yo miro cómo, cómo llego y cómo arreglo mi vida. Y así hay personas que están buscando arreglar su vida. Pero con el conocimiento que ellos tienen, pero no con un nuevo conocimiento. Y el señor pues lo dice. Ah, bueno, tú me has desechado. Dice, ah, bueno, yo también te desecho. Mire que hasta los sacerdotes, es decir, los líderes que debían también de tener el conocimiento. Y usted sabe que aquí nosotros como padres de familia también nos podemos mirar de qué manera nos nutrimos. Sí, eso está bien, por ejemplo, si su hijo eh, se va a graduar de médico. Sí, gloria a Dios que se gradúe de médico. Y si su hijo se va a graduar de ingeniero, si su hijo se va a graduar. Claro, los títulos son importantes, yo no digo que no. Pero acuérdese que usted y yo ejercemos también el sacerdocio en nuestra familia. Y que su función y la mía es enseñarle a nuestros hijos, no solo que ellos sean buenos médicos, que se gradúen de ingenieros y de todo esto, sino que también la responsabilidad que tenemos es de enseñarles la palabra de Dios. Y si usted no se prepara, si usted quiere que Dios le arregle todo con una oración de cinco minutos y si usted no se no se prepara, pues mire ahí lo que pasa. Usted desecha el conocimiento, dice que Dios también lo va a desechar del sacerdocio. Pues claro, si usted está mal preparado, ¿cómo Dios lo va a poder utilizar? Si usted no busca tener sabiduría en su hogar, ¿cómo espera que Dios le bendiga? Ah, pero es que ya yo me sé todo. Ah, pues mire, Dios dice, listo, usted ya se lo sabe todos. Pues entonces yo qué necesidad tengo de enseñarle. Le dirá a Dios, pues si usted ya se lo sabe todo, si usted ya no se deja enseñar de nadie, pues yo también lo voy a echar entonces del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios y también yo me olvidaré de tus hijos. Y entonces muchas veces... Están los padres de familia. Ay, pero ¿y por qué mis hijos andan tan descarriados? Ay, pero ¿por qué mis hijos andan de esta manera? Pues déjame preguntarte algo. ¿Tú con qué autoridad quieres que un hijo o una hija tuya siga los caminos de Dios si tú ni siquiera te congregas? ¿Tú con qué autoridad le quieres decir a un hijo o a una hija tuya tenga estabilidad? Si tú ni siquiera dentro de la iglesia tienes estabilidad y vives cambiando de iglesia en iglesia de un lado para otro, no nunca permites que Dios cierre un proceso de formación dentro de tu vida. Si tú desechas el conocimiento, desechas el discipulado y solo quieres que Dios con oraciones de cinco minutos arregle la vida de tus hijos. Entonces no, o sea, Dios dice, ah, tú estás desechando el conocimiento. Listo, yo desecho el sacerdocio y pues yo también me voy a olvidar de tus hijos. Y es que es un efecto automático. Acuérdate lo que el señor, la orden que él daba en el Pentateuco, en los cinco primeros libros de la ley, y él le decía a los padres, ustedes enseñarán a sus hijos. Ah, no, eso que lo haga un pastor. Venga, yo me consigo una iglesia y allá que mis hijos, que el pastor los arregle. Entonces tú en la casa dices groserías, eh, pones música del mundo y como no vas a la iglesia, no te congregas, ni siquiera lees la palabra de Dios. ¿Cómo es tu vida? triste, amargada. Y nosotros dentro de las muchas vivencias que hemos tenido en la vida cristiana con mi esposa, hemos conocido casos de familias donde en una en la iglesia. Sí, todo es bonito, pero nuevamente como solamente le dedican. Imagínate tú que tú puedes estar de lunes a, a domingo. Ponle que estés metido en, en el mundo. Esas 12 horas diarias son 80, son más de 80 horas que tú tienes contacto con el mundo. Y quieres que en una reunión, una conexión de Internet de dos horas, Dios se arregle toda la vida, sabiendo que vives más de 80 horas metido en las actividades del mundo. Y no estoy diciendo que es que estás en pecado todo el tiempo, no puede que tú estés trabajando, pero viene mi pregunta. Bueno, y en el trabajo tus compañeros qué dicen gloria a Dios. Entonces en la universidad, claro, tú tienes que ir a estudiar o en el bachillerato, pero allá que dicen tus compañeros gloria a Dios. Entonces estás expuesto unas unas 80 horas más o menos de la semana porque el resto pues tienes que dormir y levantarte y bueno que vas en el bus y todo eso unas 80 horas expuesto a todos los comentarios del mundo y a la iglesia solamente estás una hora o dos horas y ya quieres que con una oración de cinco minutos Dios arregle todo pues déjame decirte que así no funcionan las cosas en la vida cristiana hay que esforzarse y entonces como padre y madre de familia tu deber es orar por tus hijos eso no es que haya el pastor Ahora, lógicamente, el pastor lo hace cuando de pronto el hijo es el único convertido en la familia. Pues ahí uno en ese caso le toca ser casi que como un papá o cuando de pronto alguien que es nuevo y los papás no son creyentes o de pronto creen en Dios, pero no tienen el conocimiento bíblico. Bueno, sí hay casos donde a uno de pastor le toca ser como papá, no digo que no. Entonces son esos casos, pero donde hay familias que ya los papás están yendo a la iglesia y que esto, hombre, no sean conchudos, hombre. No, no, no, no, le pongan toda esa carga al pastor porque fuera de toda la responsabilidad es que los pastores tengamos eh, echarle más carga. O sea, la gente como que es más fácil. No, tranquilo que eso. Mandémoselo al pastor, que el pastor lo arregla. No. Entonces, ay, pastor, que es que mi hijo, que mi hija están descarriados, que vengo que. Ah, bueno, tú estás orando por tu hijo, por tu hija. Sí, pastor, yo oro por él. Y cuando no, pues antes de comenzar el culto, yo oro por él. O sea, tú quieres que nuevamente tu hijo que está metido más de 80 horas en el mundo y tú oras por él solamente 5 minutos en la semana y ya tú quieres que él siga los caminos de Dios, por favor eso no tiene una lógica entonces insistente, pastor que mi hogar que mi matrimonio y tú oras sí pastor, yo llego y lloro ah bueno y, y dentro de esa oración tú tienes a tu esposo, tú esto ah o a tu esposa, ah es que esa señora es que ya esto, no pues tu primero hombre llega y llora pero si todo el tiempo es la queja la queja, la queja y después, ay, sí, yo por ahí antes de desayunar, yo digo, ay señor, y que se convierta, se convierta esa señora toda chismosa o se convierta ese viejo todo amargado. Entonces, ahí, pues, ¿en qué estamos? Entonces, pues, por eso el señor, o sea, si tú no te preparas para ejercer el sacerdocio y mira por dónde comienzan las consecuencias, por dónde come, comienzan las consecuencias de esa falta de conocimiento. Mira allí, pues dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, ¿por dónde comienzan esas consecuencias? Pues por la familia. Es de lo primero. O sea, es que a veces la gente piensa que como que ir a la iglesia es hacerle un favor a Dios. Hombre, si tú estás congregándote, si tú estás en un discipulado, si tú en realidad vienes con humildad y dices, hombre, yo no. Sí, yo conozco algunas cosas, pero no me las sé todas. Si tú vienes con humildad, pues quién va a ser beneficiado? Tu familia es lo primero. ¿Y qué más encontramos nosotros dentro de la Escritura? Mira lo que dice Oseas 2, del 19 al 20. El Señor, en medio de, de, de, de, de todo lo que pasa con Israel, le dice, te convertiré en mi esposa para siempre y te daré como regalo la rectitud, la justicia, el amor y la misericordia. Me comprometeré contigo en fidelidad y amor y me conocerás verdaderamente como tu Señor. Mira que aquí el conocimiento... Vuelve el Señor allí a hablarlo en el 220. Entonces, ¿cómo comienza? Cuando estamos viendo el versículo en, en, en el 19 que dice te convertiré en mi esposa para siempre y te daré como regalo la rectitud, la justicia, el amor y la misericordia. Mira que Dios quiere darte esos regalos. Sí, está bien. Bueno, la casa, el carro, la carrera, sí, todo eso también es pues importante. Yo no digo que no, pero mira, mira estos regalos que Dios quiere para ti, dice que el Señor quiere regalarte la rectitud, dice, te convertiré en mi esposa, dice, y quiero, dice, quiere regalarte la rectitud. ¿Qué otro regalo? Dice, la justicia. ¿Qué otro regalo? Dice, la misericordia. Y claro, hay personas que quieren que Dios les hable, que Dios los bendiga, todos queremos eso, que les tenga amor. Ay, ese regalo, sí, Señor, ven, yo quiero el regalo del amor, y lo cogen. El de la misericordia. Ay, sí, señor, tú sabes que yo miento. Tú sabes que yo digo que voy, que, que voy a hacer esto y luego no lo hago. Ay, señor, pero ten misericordia de mí. Ay, señor, tú sabes que yo no leo la Biblia, pero ten misericordia de mí. Ah, ese regalo uno como lo quiere, sí o no. Pero mira los otros regalos que uno no quiere recibir. Ay, señor, ser recto. Y tú sabes que es algo recto. Algo recto es algo que no se tuerce. Eso es la rectitud. La rectitud, cuando tú dibujas una línea recta, es una línea que no se tuerce. Y ahí te pregunto yo, ¿y tú cuántas veces te has torcido? Que dices que vas a hacer una cosa y luego cambias de opinión a cada rato. Ah, pero ese regalo de Dios no lo quieres recibir. Ay, vas a un lugar y solamente coges lo que te conviene, pero aquello que te cuesta, no, pero es que pedir perdón. Uy, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eso. No, no, no, señor. No, no, no. Yo, yo hago otros, pero, pero no, no, no. Eso de, Reconocer que me equivoqué. Ay, no, no, no, no, no, no, no. Eso no. Ah, pero Dios quiere darte el regalo de la rectitud, de la vida recta. No, y eso sí no lo quieres. Ay, no, es que, ay, señor, es que me toca decir estas mentiras porque es que si yo no digo esas mentiras. Ah, entonces sí ves. Mira los regalos que Dios quiere dar. El ser recto, la justicia. Entonces eso, el no torcerse. Gente que practica la mentira, el orgullo, gente que es muy orgullosa, y no es que es, es que ya yo conozco esto y Dios tiene que hacerlo como yo quiero. Si tú no recibes los regalos completos que Dios quiere darte, y entonces lo que dice ya Oseas 2:20. Me comprometeré contigo en fidelidad y amor, y me conocerás verdaderamente como el Señor en la versión Nueva Biblia al día. No sé cómo lo tengas tú en, en la versión que estés leyendo, pero tienen que ser palabras similares o parecidas. Donde se habla acerca del compromiso, de, de la fidelidad, del conocer. Algo que tiene que ver con ahí sí, con una unión entre dos personas. Cuando dos personas se unen, habla allí, me comprometeré contigo en fidelidad y amor. Oiga, y qué tremendo eso, ¿no? Hoy en día la gente cómo le cuesta esa parte lo que es el compromiso y la fidelidad y por eso después es también como tan tan imposible que a veces se comprometan a una iglesia es que mire si una persona no se compromete con dios no se compromete a veces con los hijos con orar por los hijos no se compromete con orar por el esposo o por la esposa cómo le va a pedir uno que sea fiel con la iglesia que sea fiel con la biblia que sea fiel con con colocar su camino en oración delante de dios es muy complicado pero mira que para Dios esos valores son tremendos. Me comprometeré contigo en fidelidad y amor y me conocerás verdaderamente como tu señor. Hay gente que ese compromiso solamente los domingos dos horas. Imagínate que Dios se comprometiera contigo. Nomás a cuidarte un día en la semana que Dios te dijera, hijo, qué pena, pero es que. Sí, yo voy a ser fiel contigo, yo me voy a comprometer contigo, pero, hijo, entiende que yo tengo que estar cuidando que el sol no se estrelle con la luna, que el mar no se vaya a salir de su cauce, que los ríos estén allí. Entonces, eh, yo necesito, yo tengo muchas ocupaciones, hijo. Entonces, yo, pues sí, yo voy a, a comprometerme contigo y voy a ser fiel contigo solamente el lunes. El lunes. Y de ahí en adelante, hijo, toca que tú mires cómo te defiendas, yo no te puedo cuidar. ¿Qué compromiso habría allí? Ah, pero es que desafortunadamente nosotros a veces queremos nuevamente fidelidad en nuestros hijos, fidelidad en nuestro cónyuge, fidelidad en el trabajo, tener el mejor trabajo y mejor dicho, que, que si somos jefes, la gente se ha comprometido con nosotros. Pero bueno, ahí viene. ¿Y cómo está tu compromiso con el Señor? ¿Sabes? La palabra fidelidad me dio a la tarea de buscar sobre esa palabra, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Fidelidad. Y mira que fidelidad, ahí te lo voy a poner. Dice, fidelidad, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso lo encontré buscando allí en Google. ¿Usted busca ahí fidelidad por Google? Y ahí pues esa fue la definición que me salió. Entonces es la que le pongo allí. Firmeza y constancia en los afectos, en las ideas. O sea, eso no es que si un día yo amanecí, ay no, hoy sí amanecí contento, hoy yo sí amo a mi esposa. Ay no, hoy yo amanecí triste, no, hoy yo ya no llego y no amo a mi esposa. Ay no, hoy está lloviendo, ay hoy yo no, as, la iglesia, no, eso no, en estos días no, eso... Que congregarme ni que eso. Ah, no, está haciendo sola. Ah, no, pues venga, hoy sí está haciendo bien. Me siento bien. Hoy sí voy a ir a la iglesia. Hoy sí voy a ir al discipulado. Hoy sí voy a estar en la oración. No, aquí dice que tiene que ser algo que es constante. Y, y, y dice allí que eh, en las ideas, en, la, en las obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Entonces, nuevamente, si una persona no es fiel con Dios. Si una persona no está comprometido con Dios, mire, voy a decirle algo. Difícilmente, difícilmente, difícilmente esa persona se va a comprometer con usted. Dios es nuestro creador. Y si usted ve que una persona le saca el cuerpo a Dios, a aprender del Señor. A caminar con Dios, que solamente la persona quiere caminar con Dios el domingo que va a la iglesia y el resto no. Váyase usted haciendo una idea de si eso hace con Dios. Váyase haciendo una idea de. De más o menos cómo puede ser la cosa con usted. Por eso es tan importante. Con quién usted se asocia para un negocio. Qué valores tienen esas personas. Y no que después a media marcha en un negocio lo dejen tirado en un matrimonio entonces lo mismo dios conoce el futuro y dios sabe mire el caso que hemos puesto siempre acá de los futbolistas y de, y de los artistas cuántos de ellos eran unos completos desconocidos y tenían un hombre una mujer que eran sus compañeros que cuando nadie los conocía ahí estaban ahí estaban con ellos pero apenas comenzó a ver la plata y hay personas que son así, que pues infortunadamente no sé a veces qué es lo que hace el dinero. Y no, cuando ya ven que los han ayudado, cuando ya tienen alguito de estabilidad, entonces como que ahí se les olvida, como que ahí se les pasa la tristeza, como que se les olvida quién los ayudó, quién estuvo con ellos en los momentos difíciles. Entonces es importante verlo. Por eso, mira, sí, nuevamente, yo sé que es importante triunfar en la vida eh, a nivel de, de una carrera, de un estudio, del dinero. Yo tengo una profesión, yo estudié periodismo y también me tuve que meter a estudiar eh, licenciatura en teología eclesiástica. Entonces, si vamos a hablar de títulos, pues no tengo doctorados ni posgrados, pero yo he tenido que ir a la academia. Y trabajar también, de hecho, o sea, de lunes a viernes yo tengo que trabajar, o sea, no pienses que yo estoy esperando aquí a conectarme los domingos para ver qué, qué resulta, no, o sea, he tenido también que llegar y hacerlo, entonces estoy trabajando, pero, y es importante, pero para mí, el Señor, por encima de todas las cosas, las decisiones que se van a tomar, y he tenido que renunciar a ciertos trabajos que yo veo que me pueden sacar de los valores de Dios ciertos trabajos que uno ve como que lo pueden poner en peligro, que ya lo comienzan a absorber mucho. Yo de una vez, ¿por qué? Porque para mí, mi familia, o sea, es la otra iglesia que Dios me ha dado. Entonces eso es importante, claro que sí. Y con mis hijos y mi esposa nos reunimos, nosotros tenemos una reunión fuera de esta donde hablamos de, de ciertas cosas de Dios, a veces es una película cristiana, a veces es algo que vamos a compartir, eh, a veces es un video corto, eh, a veces, o sea, en eso pues usted sabe cómo son los muchachos, entonces, no es un culto, no es que hagamos otro culto, porque pues la gente, mis hijos dirán, oiga, estamos en reunión con mi papá todo el tiempo y vuelve otra vez el otro culto, no, entonces nosotros, la otra reunión no es otro culto, y es más de bendecirlos a ellos, es más y ellos nos hablan, ellos tienen una lectura y, y ahí sí ellos son los predicadores. En esa yo les digo, bueno, Samuel y Gabriela, cuéntenos qué es lo que entendieron de lo que están leyendo. Y ellos leen y nos cuentan. Están ahorita en Mateo, entonces van allí y así. O sea, hay muchas cosas. Entonces, para mí eso es importante porque de qué me sirve que mis hijos tengan dinero. O que mi esposa tenga un buen trabajo y todo. Y lo mismo, Dios lo pone a uno como vigía y entonces cuando hay ciertas cosas, bueno, mi amor, mira esto, mira tales cosas. Bueno, cuadremos aquí los tiempos y hay cosas donde ella también en el trabajo, pues le, le toca para no estar siete por 24 allá. Entonces si ¿sí ves que es, o sea, no es, que, no es que no haga las otras cosas, no, claro que hazlas, pero es que involucra a Dios. Ahí sí que Dios sea tu mejor socio, que el Señor lo sea. Tu mejor socio. Entonces, ¿cómo conocerle a Dios? Ya que ahí se está hablando de que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ahí pregunto. Vamos a mirar ahí si hay alguien conectado en Facebook. Ya vamos a mirar. Ahí les hago la pregunta a los que están en Facebook. ¿Quieren conocer a un poco más de Dios? Bendiciones, Gustavo Bernal Ortiz. Ah, bueno, mira, ahí está conectado Gustavo Bernal Ortiz. Hay otros hay Cuatro o cinco personas más que están conectadas. Bueno, no alcanzó a ver quiénes son. A Silvia, la familia Mato, Silvia, Diana en España. Ah, bueno, listo. Ahí mi, mi esposa nos está ayudando con los saludos porque hay personas que no alcanzó a ver. Entonces, bueno, ahí les pregunto. Si quieren conocer un poco más de Dios. Yo sé que algunos creen que Dios existe. Ahora viene la pregunta. ¿Quieren conocerle? Entonces, bueno, si usted quiere conocer al Señor, si quiere caminar con Dios, ahí puede escribir en, en los comentarios de Facebook, si sí o si no, pues si ustedes no quiere, pues bueno, igual estamos en un país de libertad de expresión, pues diga, pues el que diga sí, pues sí, el que diga no, pues bueno, estaremos orando al que diga no, para que pueda algún día tener el, el, el deseo de conocer del Señor, entonces ahí le preguntamos a las personas en Facebook, si Samuel o, o, o Gabriela están por ahí en Facebook, ahorita me avisan si alguien envió alguna respuesta. ¿Listo, hijos? Porque por aquí de pronto yo no alcanzo a estar bien en línea, bien simultáneo.